En la noche de hoy, el Ministerio Público ha logrado que a este imputado, bien y acusado de secuestro, le imponga un año de prisión preventiva y que la juez entendiera de que se trataba de un caso complejo y que autorizara al Ministerio Público unos ocho meses para la investigación, de acuerdo a lo que establece el artículo 369. ¿En qué centro será recluido? Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle.